Hola, mi nombre es Walter y en este video te quiero mostrar cómo podemos pensar un video informativo y además te quiero contar por qué un video puede ser algo como esto <ríe> Sí, como esto <ríe> Hola, ¿cómo están? En este video lo que quiero hacer es ayudarlos a armar un video de informe esto es una propuesta para la materia de proyecto en la materia de proyecto lo que van a hacer es una investigación seleccionar un tema primero y después con toda la información recopilada armar un informe a ese informe lo van a volcar en un formato de video. entonces para armar la estructura del video, yo armé un pequeño tutorial para que podamos entender cómo dividir el video en partes. Por eso eh, habrán visto que yo lo sintetizo con un segmento así. Ahora lo van a ver eh, en mayor detalle en el informe. Entonces veamos de qué se trata. ¿Qué me dirían si les digo que esto es un video? Y me dirían que no, que eso es una línea horizontal, pero en realidad eh, tenemos que ver a esta línea como si fuera un segmento y si esto es un segmento vamos a ver que tiene un inicio y un final y lo que está en el medio vendría a ser la duración del video, por ejemplo supongamos que son 15 minutos, entonces si vemos al video como si fuese un segmento vamos a ver que lo podemos dividir en partes, yo lo dividí en 6 partes, esto vendría a ser el video por dentro. Les aclaro que esta forma en que dividí el video sirve para este tipo de proyecto que queremos hacer ahora. Ahora les voy a decir qué nombre les puse a estas seis partes. Son apertura, intro, presentación, informe, cierre y créditos. Ahora les voy a mostrar cada una de las partes en mayor profundidad. Apertura. Se trata del inicio del video. Acá hay una persona hablándole a la cámara, mencionando de qué se trata el video. Por ejemplo, hola, mi nombre es Juan y en este video te voy a explicar por qué es importante que cuidemos nuestra salud y cómo hacerle frente a esta pandemia. O, por ejemplo, eh, veamos otro ejemplo. Hola, mi nombre es Juan y quiero contarte lo que descubrí investigando sobre las enfermedades de la humanidad a lo largo de la historia es decir pensemos que si nuestro video está en internet la mayoría de las personas entraron porque hicieron clic en la miniatura o en el nombre entonces la apertura tiene que ser sintética pero ...que de una forma concreta llame la atención y despierte el interés del espectador... ...es decir, hacer que se sienta interesado a seguir mirando el resto del video. Intro Es una animación con cortina musical, como las que se utilizan en las series y programas televisivos. Es una forma de presentar el nombre de la marca, la institución o la empresa que produce el video. Por lo general, se muestra el logotipo de la institución... A la que representa el video La intro también es acorde a la identidad de lo que estamos produciendo En nuestro caso, si queremos hacer un video informativo La intro tiene que ser dinámica, eh, rítmica Como lo sería la de un programa informativo de la televisión La duración tiene que ser corta Por eso se recomienda que sea de 5 segundos aproximadamente Presentación en este segmento ya empezamos a entrar en tema. Entonces, dependiendo del informe que vamos a presentar, tenemos que mencionar cosas interesantes que hagan que el espectador se sienta interesado y se quede a mirar el informe. Por ejemplo, podemos dar un anticipo de las cosas que vamos a conocer si miramos el informe o podemos decir que hicimos una investigación y que descubrimos datos importantes. O cosas increíbles que queremos dar a conocer. Podemos también este, hacer hincapié o valorar la importancia de pensar en este tema o de tratar este tema. O de hacer planteos en el tema que estamos presentando. Y decir por qué es valioso mirar este informe. Es decir, hacer una introducción al tema pensando en mantener interesado al espectador. Para que se quede enganchado y quiera mirar el contenido que le hemos preparado. La duración... Es corta o media. Es más larga que los segmentos anteriores, pero más corta que el informe en sí. Pensemos que no tendría sentido hacer una, una presentación estando hablando durante 10 minutos para presentar un informe de 3 minutos. Tendría que ser la inversa. El informe tiene que ser lo, que, lo más nutrido, lo que tenga más información. Y la presentación es una introducción al tema del informe. Informe. Este segmento es el principal del video, es lo más importante. Por eso es preferible que no sea una persona hablando a la cámara solamente, sino que hay que acompañar todo lo que se va diciendo con eh, gráficos, con dibujos, con mapas, con distinto tipo de material que vaya graficando lo que estamos narrando. Hay que desarrollar el tema de manera atractiva para el espectador. Para elaborar el informe lo que tenemos que hacer eh, previamente es armar una especie de guión, eh, un texto en el que podemos apoyarnos para hacer la narración y el desarrollo del tema. Entonces, a medida que hacemos la narración, lo vamos acompañando con todo el material que tenemos, con los dibujos, los mapas, los gráficos, eh, las fotografías, las imágenes, etc. Es decir, tenemos que usar la creatividad para mostrar la información de manera que sea interesante y atractivo mirar el video. Cierra. En este segmento finalizamos el video con conclusiones o reflexiones. Y también podemos dar nuestra opinión personal sobre el tema o podemos hablar de nuestra experiencia al hacer la investigación, etc. Eh, mencionamos también a las personas que nos ayudaron, ya sea que hicieron dibujos o fotografías o que filmaron o que hicieron algún tipo de aporte. También podemos hacerle preguntas al espectador para motivarlo a que nos escriba, a que haga comentarios y mostrarse abierto a recibir ese tipo de aportes por parte de los espectadores. También invitarlos a que compartan el contenido, a que nos sigan a través de las redes sociales, indicar cómo nos pueden encontrar, dar el correo electrónico, etc. Créditos Y en los créditos, en forma de texto, se deja sentada toda la documentación del video. Tienen que estar los nombres de los participantes, los agradecimientos a quienes colaboraron, las fuentes consultadas, la institución a la que representa el video, el lugar, la ciudad, el país, la fecha, los recursos utilizados como el software, el equipamiento, otras herramientas, etc. Y también poner los datos de contacto. La duración puede ser entre 10 y 20 segundos aproximadamente. Y puede tener un fondo musical. Pero hay que tener en cuenta que tenemos que respetar la Ley de Derechos de Autor, es decir, que si ponemos música tiene que ser sin copyright, o que no tengan los derechos reservados. Bueno, esa fue la explicación de por qué analizamos un video como si fuera un segmento. Espero que les haya servido, espero que esa idea los ayude a separar el video en varias partes, ...para poder trabajar por separado. Este mismo video que están viendo ahora ustedes... ...también tiene esa misma estructura. Después, cuando lo analicen o lo vean nuevamente... ...se van a dar cuenta de que tiene una apertura... ...tiene una introducción, tiene una presentación... ...tiene el informe central propiamente dicho... ...que vendría a ser el tutorial... ...tiene una conclusión a modo de cierre... ...y va a tener los créditos. Entonces de esa manera podemos ver cómo armar... ...un video parte por parte... No es necesario hacer todo el mismo día, es más, después van a ver que tanto la apertura, la presentación y el cierre, las conclusiones, son videos similares que se hacen juntos. El informe se hace por separado y la introducción se puede hacer en otro momento. Y entonces también de esa forma incluso se pueden repartir las tareas cuando hay más de una persona que está participando. Una persona se puede ocupar de hacer la presentación, el cierre y la apertura. Mientras que otra persona hace la producción del informe y otra persona puede hacer la introducción. Si ustedes para hacer los créditos finales no tienen un software específico para hacer los créditos. Simplemente lo pueden hacer escribiéndolo manualmente en hojas y mostrar esas hojas en la pantalla. Lo mismo sucede con los gráficos y los dibujos del informe central. Los pueden hacer manualmente y sacarle fotografías o filmarlo. Bueno, espero que les haya gustado, espero que les sirva. Y por favor escriban, comenten y hagan sus preguntas y digan qué les pareció. Gracias.